Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo, soy cardiólogo. En este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre cardio-balance. Cardio-balance es un producto totalmente natural. El último avance en la ciencia de que le permite recuperar la salud, energía y confianza. Con el pasar de los años recibo en mi consultorio a cientos de pacientes con mucho miedo de no tener salud suficiente para ver crecer a sus nietos, miedo de dejar el conjuro solo, sienten miedo de no tener tiempo suficiente para realizar sus sueños. Estos pacientes tienen una enfermedad que afecta hoy más de 400 millones de personas en todo el mundo. Estoy hablando de la hipertensión arterial. La presión arterial alta es un problema serio y es la principal causa de muerte más común en todo el mundo, por lo que es extremadamente importante comenzar un tratamiento adecuado para recuperar su calidad de vida. La hipertensión arterial puede causar problemas serios como, accidente cerebrovascular, infarto repentino, diabetes, disfunción eréctil, problemas renales, disminución y pérdida de la visión entre otros. Por eso recomiendo a mis pacientes Cardio Balance que es un tratamiento enfocado en resolver la verdadera causa de la enfermedad. CardioBalance es un producto natural que regulará y normalizará los niveles de colesterol en la sangre, reducirá la presión arterial y reforzará la función de los vasos sanguíneos. CardioBalance ha salvado la vida de miles de personas en el mundo. CardioBalance posee ingredientes concentrados que actúa directamente en la salud del corazón, restaura completamente el ritmo cardíaco, protegiendo así contra ataques cardíacos y derrames, Promueve calidad de vida, evitando así las serias consecuencias debido a la alta presión arterial. Usando cardio o balance retomará el control de su salud, tendrá energía para estar en familia, tendrá mucho más ánimo y disposición para estar con sus hijos y nietos, viajar, tener una vida completamente saludable. Tendrás fuerzas y coraje para planear y realizar todos tus sueños. Pero tengan mucho cuidado. Solo el producto original puede proporcionar todos estos beneficios. La alta demanda de este producto hizo aparecer muchas falsificaciones, pero Cardio Balance original se vende solo en el sitio oficial. Para asegurarse de que no pone su salud en riesgo al comprar un producto falsificado, puse el enlace a la página web oficial en la descripción de este vídeo. Simplemente haga clic en el enlace que verá será redirigido a la página web oficial y podrá realizar su pedido. Simplemente rellene los campos con su nombre y teléfono y espere la llamada de un representante que decidirá con usted cuánto pedir. Cuando reciba la llamada del representante atienda y confirme su pedido. Si aún no está seguro de si comprar o no, Cardio Balance se fabrica en un laboratorio que cumple con todos los estándares de calidad, utilizando tecnología moderna y los mejores ingredientes. Sin embargo, debemos actuar con rapidez. Cada día. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo esta fantástica fórmula y están pidiendo hasta tres unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 1.800 unidades de cardio balance por año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar rápidamente para comprar su cardio balance antes de que se agoten las existencias. Espero haber ayudado.